Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Aquí seguimos en De Buena Mañana en tu casa en el 107.2 de la frecuencia modulada. En esta entrevista diaria en la que nos damos una vuelta por diferentes cuestiones de interés para toda la ciudadanía. Y hoy vamos a hablar de la publicación de un nuevo... Libro que, si no estoy confundido, está a punto de ver la luz. Vamos a hablar con un escritor joven de Huelva que ya ha publicado varios libros de autoayuda, entre ellos y Ahora qué, que supuso en forma de claves para superar ruptura. Y ahora está a punto de salir, así no, Errores al conocer a alguien. Nuevo trabajo literario que publica la editorial Círculo Rojo. Juan Bustamante, escritor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues estamos en, como bien dices, eh, acaba de salir ya el libro nuevo de Así No, Errores al alguien, así que estamos en plena campaña, digamos. ¿Y de qué trata este libro, Juan? Pues mira, el libro es una recopilación de los errores ...que no solo cometió yo, sino que comete todo el mundo... Eh, ...cuando conoce a una persona... ...y los errores, pues bueno, son muchos errores... ...he recopilado, digamos, los más importantes... Eh, ...por ejemplo, algunos de ellos... ...pues es, por ejemplo, el tema de hablar de los ex... ...cuando estás conociendo a una persona... ...sacar el tema de los ex... ...que si mi ex era esto, que si hacíamos esto... ...que si hacíamos lo otro... ...y bueno, un gran error porque, claro... Eh, ...yo siempre digo que mezclar el pasado con el presente... ...nunca funciona y nunca viene bien... Y, por ejemplo, es uno de los errores que hablo en el libro, lo cuento más detalladamente. Otro de ellos es pues, que se empieza con una persona cuando se está conociendo y no sé por qué va mucha gente muy rápido, a la semana ya pues le presenta a la familia, le mete en casa, e incluso se queda a dormir y, bueno, eh, va todo como demasiado acelerado cuando a esa persona apenas la conoces, ¿no? Y, bueno, eh, otro de ellos, por ejemplo, también, pues muy, digamos, famoso últimamente es el poner todo en las redes sociales poner en Facebook que si estoy con tal persona que si subir fotos con ella y bueno me llama mucho la atención porque lo ponen demasiado pronto cuando todavía no conoces a esa persona ni sabes qué va a pasar con la relación y, y bueno pues son algunos por ejemplo de los errores que, que comento en el tema central del libro ¿Qué tal aceptación tuvo el último que publicaste? Pues la verdad es que no me puedo quejar, tanto el de la ruptura el de claves para superar una ruptura que fue el primero como el segundo que fue de nosotros dos, cómo mantener la pareja y que el año pasado, por cierto, ya estuve con vosotros y lo agradezco de nuevo que contéis conmigo. La verdad es que bastante bien, el de la ruptura sobre todo, como es un tema que está muy de actualidad, desgraciadamente, pues la verdad es que se ha vendido bastante y es un libro que sigue teniendo bastante tirón por eso, ¿no? Porque es un tema que está ocurriendo mucho. Mm. A la hora de ponerte a escribir, ¿pones por delante tus experiencias personales? Sí, yo siempre en mi libro lo cuento todo en base a lo que me ha pasado a mí, en lo que he aprendido. Por eso digo que cuando hay gente que dice, bueno, pero es que tú no eres psicólogo, ¿cómo escribes estas cosas? Digo, bueno, no soy psicólogo, pero como he pasado por esta, por estos trámites he pasado por todas estas experiencias, yo creo que, que, bueno, que te lo estoy contando con todo tipo de, de pruebas, ¿no? Digamos, lo he comprobado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuento a mi manera y de manera personal, pues lo que yo he vivido, cómo lo he vivido. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del primero, el de la ruptura, pues bueno, yo hice unas cosas para recuperarme. Entonces, bueno, como yo lo comprobé, digamos, pues que mejor persona que alguien que ha comprobado que funciona para contártelo. Y en este de, la, de los errores, pues lo mismo, ¿no? Son errores que, que, ya digo, hemos cometido todo el mundo y que seguro que las personas que lo lean, pues se van a dar cuenta de que efectivamente, de que alguna vez ha cometido alguno de esos errores. <risa> Vosotros los escritores eh, jóvenes que necesitáis abrir puertas para la publicación de vuestras obras, ¿estáis encontrando en diferentes editorial, editoriales eh, toda esa facilidad, Juan? Pues mira, yo he tenido la suerte de que desde el principio ha puesto por mi editorial Círculo Rojo, como has comentado, que es una de las más conocidas y famosas en España. De hecho, muchos autores de mucho nivel o muchas digamos de que son muy famosos tienen libros publicados con ellas y he tenido la suerte de que desde el principio apostaron por mí, eh, en el primer libro, que fue el de la ruptura, como he comentado. Y luego, en el segundo libro tampoco tuve ningún problema, y en este que acabo de sacar ahora mismo, de, pues la verdad es que también, y dicen que, bueno, pues que, que quieren seguir contando conmigo, y yo por lo menos he tenido la suerte, ya digo, de que no me han puesto ninguna pega, ningún problema, y bueno, esperemos que el resto de escritores también tenga la misma suerte que yo. Uh -huh. Después de la publicación, de Ver la Luz, eh, así no, errores al conocer a alguien, ¿ya ¿qué te está rondando por la cabeza? Pues la verdad es que ahora mismo, como estoy inmerso en, en el lanzamiento del libro, que ya digo, acaba de salir ahora mismo, e incluso todavía tengo actos de los libros anteriores, mmm, la verdad es que ahora mismo todavía no estoy pensando en el cuarto. Yo creo que es aún muy pronto, ahora me tengo que centrar digamos, en, en promocionar este, pero bueno, seguro que más adelante se me volverá a ocurrir otro cuarto libro y bueno, pues habrá que dejar un tiempo para, para que digamos se vaya madurando la idea ¿Y dónde pueden encontrar la gente esta nueva publicación? Pues mira, el libro se puede encontrar en cualquier librería porque va a salir como en los anteriores a nivel nacional es decir, que en cualquier librería se puede encontrar eh, en Huelva Capital, por ejemplo, eh, se puede encontrar en las librerías más conocidas, librerías Saltés, eh, una librería que se llama La Dama Oculta, que está cerca del ayuntamiento. Ahí en Cartaya también no debe haber ningún problema en encontrar el libro, en, en alguna de las librerías que hay allí. Y también, de todas formas, si alguien quiere comprarlo por Internet, pues también está en los sitios más importantes y más conocidos, como es eh, la página web de Amazon y la página web del Corte Inglés. Así que no va a haber ningún problema para adquirir cualquiera de mis libros. Muy bien, así no, errores al conocer a alguien. El nuevo trabajo literario del de escritor onubense Juan Bustamante. Te vamos a desear toda la suerte del mundo. Libros de autoayuda, así que nos puede venir francamente bien para superar contratiempos a lo largo y ancho de nuestra vida. Gracias escritor, un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias, un saludo.